Por así, Me preocupa, caleta, me preocupa que coman de mis dudas sin preguntarme a mí. Siento que me sal del sol para <tose> Uh, uh, uh. Convenir en que estoy más atrás que más antiguo Convenir en que estoy más al que enemigo segundos de un día ¡Vera, po, po, pera, No corrí una maratón, no planté ningún reloj. Ya jamás tendré que darme prisa sin razón. Mínimo que todos vengan a enterrar este cuerpo que dejé sin terminar. rápido el final no me llevo ni una flor soy alérgico a su olor no quiero estar muerto estornudando sin control mínimo que todos vengan a enterrar este cuerpo que dejé sin terminar mínimo que tú me digas el adiós, aunque ni siquiera pueda oír tu voz. hayas sabido hacerme tiritar aquella vez no hay como explicar que hayas prendido la lámpara ya muerta de mi ser claro que creía abandonado Thank mm -hmm. you. ¡Suscríbete elementos han anidado <tipo> en él los tigres de mi pecho la tierra de, <pico. tipo> <tipo> <¡Éjale>, de guadal <tipo> que es un gigante le <tipo> ofrece ayuda para matarme, vale. y yeah. colgarse de un árbol así no sería tan mortal. Yeah. Ridículo la forma de ver que estoy tan mal ponderar. Techo y el techo. Aspar y una estrella me hizo esperar. está el vidrio y la camisa que se sabe que agoniza y la corbata que ya nunca se desata se veces...